hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy pues en Genshin Impact vamos al bosque este chinju para pues buscar eh, como las pruebas que necesitamos para mostrarle a la tal Usara sobre cómo el clan, este clan ya se me olvidó el nombre este clan, esto está traicionando al Shogunato entonces por acá necesito buscar pruebas entonces vamos a ver si están por acá que yo creo que algo me suena que son por acá ¿O no? No son por acá Pero... ¿Y esto? Creo que algo tiene que ver eso ¡Ah! Ese tanuki de juguete se acaba de convertir en una humana ¿Qué está pasando? Paimon nunca había visto algo así antes No soy una tanuki, soy una mullina Qué cansada estoy. Si no duermo lo suficiente no creceré a oh, chaparrita. Eh, ¿Esta la profesional de la que hablabas? Pues no parece nada profesional. Es miembro de los Ocelos y una auténtica ninja. Vaya, una ninja. Entonces eso de antes era una de esas legendarias técnicas de transformación ninja. Por cierto, ¿quiénes son los Ocelos? Pertenecen a la Comisión Yashiro. Son una organización secreta bajo el mando de Kamisato Ayato. Actualmente, Kamisato Ayato y la Comisión Yashiro se mantienen neutrales, así que yo no tengo derecho a dar órdenes a los ocelos. Sin embargo, convencer a su miembro más perezosa para que nos ayude si está dentro de mis capacidades. Uh -huh. Esto es lo que necesito que hagas. Ve a la ciudad y, te encu y encuentra pruebas de la traición de la Comisión Tenryou. No sería apropiado que yo me dejara ver por allí. Haces que parezca sencillo, pero... ¿Cuáles son exactamente las pruebas? Oh, pensé que ya lo sabrías. Muy bien, te haré un poco más de información. Para un forastero, comprender el funcionamiento interno de la comisión Tenryu es casi imposible. Pero como las tres comisiones trabajan juntas para servir a la Shogun, guardan una estrecha relación entre sí. A alguien de alguna de las otras comisiones le resultaría más fácil averiguar lo que están haciendo las demás. Ok, la comisión Yashiro. Veo que ya has entendido. El ejército de la Shogun aún no ha dejado de buscarte, pero con la ayuda de esta niña, ninja de los ocelos, estoy segura de que podrás reunirte con tus amigos, tanto niña como ninja. No olvides que tenemos una agenda muy apretada, así que asegúrate de traer las pruebas a tiempo. PlayStation. Pues Entonces nos vamos a la taza de Teko More. Uy, hace rato nos íbamos a la taza de Teko More, qué chévere. Toma, toma, ¿estás ahí? Debe estar por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí está, toma. Fidelina, ¿qué te trae por aquí? ¿Te encontraste con el ejército de resistencia? ¿Cómo va la batalla? ¿Ya seguro que yo salga de aquí? Todavía no. Vimos gente patrullando en el camino hacia aquí. Así que aún no han terminado, entonces supongo que has venido porque tienes algo de lo que hablar Le pere a alguien que llame a la señorita Camisato. esperen un momento Bueno, le cuento lo ocurrido a acá y a Toma Veo que has pasado por muchas cosas desde la última vez que nos vimos. Entiendo, así que necesitas pruebas de la traición de la Comisión Tenryu. Déjame pensar. Ahora que lo dices, hay una cosa que siempre me ha preocupado. El ejército de la Shogun lleva mucho tiempo en guerra con la resistencia, pero ella nunca ha preguntado por ese asunto. Antes pensaba que simplemente no le importaba, pero pensándolo ahora tal vez el problema todo este tiempo haya sido con los documentos oficiales que la Comisión Tenryu le da a la Shogun. ¿Qué quieres decir? La comisión Tenryou se encarga de los asuntos militares internos. Si quisieran ocultar información en sus informes, no tendríamos forma de saberlo. Mientras tanto, la Chogun pensaría que el decreto de captura de visiones no representa ninguna amenaza y se mantendría firme en su decisión. Ah, ¿verdad que como es una marioneta y eso? Si tuviéramos acceso a esos documentos, podríamos confirmarlo todo. Entonces le están mostrando información la falsa. Pero según recuerdo, la única persona con autorización para acceder a ese tipo de documentos oficiales es Kuyou Takayuki. Además, están férreamente protegidos. Incluso con la ayuda de Sayu, robar un documento delante de sus narices no sería tarea fácil. Si hubiera una forma de distraer a los guardias el tiempo suficiente. ¿hmm? ¿Dijiste distraerlos? No me diga que con juegos pirotécnicos otra vez Fuegos artificiales de milla Esa es una sugerencia muy típica de toma Pero es razonable La estatua de la diosa omnipresente está justo al lado de la comisión Tenryu Si alguien lanzará fuegos artificiales cerca de la estatua seguro que no lo ignorarán Mientras estén distraídos con eso Sayu podría infiltrarse en la comisión Tenryu para llevarse el informe y cualquier otra prueba que pueda encontrar Genial Parece que cada vez estoy más cerca de volver a ser un hombre libre Vamos a ver, amigo mío, Choma. Ah, parece que ha pasado una eternidad desde la última vez que nos sentamos a hablar así. No ha pasado tanto tiempo. Bueno, a mí lo que me lo ha parecido. Desde que llegué aquí he estado todos los días esperando verte de nuevo. Esta casa de té solía ser mi escondite favorito, pero ahora sinceramente he perdido la cuenta de cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que puse un pie afuera. Tengo tantas ganas de ir a las aguas termales. Pobre Toma. Centrémonos en el tema que nos ocupa. Cuanto antes se erogue, de ro de erogue el, el decreto de captura de visiones antes podrá Toma ser libre. Fue una bonita reunión, pero no tenemos tiempo para ponernos al día. Lo celebraremos adecuadamente cuando todo haya terminado. Oh, podremos jugar de nuevo al juego de Chabu Chabu. Uy, no, qué asco. ¿Todavía estás pensando en eso? La comisión Tenryu está muy bien vigilada. Tengan cuidado cuando estén cerca y reunámonos aquí después. Muy bien, Fidelina. Primero vayamos a Hanamisaka Hana para encontrarnos con Yoimiya. Pues nos vamos para allá, amigos míos. A ver qué... ¿Qué pedo con eso? Bueno, vamos para allá, que está por acá la casa de esta muchachita. Allá está, incluso ya la vi chiquitica. Allá está. Hola, pequeña. Sí. Ay, ¿para qué me puse a leer el cartel? Joy Milla, necesitamos un fuego artificial extra grande, súper ultra grande. Un fuego artificial extra grande. Entonces han venido a la persona adecuada. Resulta que hace un par de días preparé este, es mega fuerte. Pero es tan potente que aún no he encontrado ningún sitio donde probarlo. Así que se lo haré a ustedes. Ya me contarán qué tal. No olviden alejarse mucho después de prender la mecha y procuren no quemarse la ropa. Además, lo mejor será que se tapen los oídos, sea que si es fuerte. De repente, Paimon está muy nerviosa. No te preocupes, no es más que un fuego artificial. ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? Pues que se incendie algo. Lo intentaremos. Gracias, Joymilla. Y ahora esperar a que la noche. Uy, a que llegue la noche. Ok, o sea, en la madrugada. Bueno, ya siendo de madrugada vamos a ver si podemos poner a volar esta vainola. Así que vamos a ver qué pasa, amigos míos. Ah, por allá está. Hum, esto es lo que pensaba hacer. Hay mucha, mucha gente. Si alguien me ve, me atraparán. Tenemos que deshacernos de ellos o no podré infiltrarme. Entonces tenemos que confiar en yo y Milla. Reunámonos en la casa de ere después de que consiga el documento, ¿de acuerdo? Y si me atrapan, por favor, vengan a rescatarme. ¿De verdad es buena idea? Bueno, vayamos a la estatua. Ten cuidado y mantén alerta para que no nos atrapen los guardias. Bueno, entonces... Pongámonos hoches. A ver, ¿cómo es la cosa? Dice que en la estatua vamos a, a colocar esta miércoles. A ver. Aquí es. Vamos a encender los juegos. ¿Y que huele esto? ¿Empezar a qué? Puye el lugar y vuelve a la casa. ¿A eso lo ir? Ah, pero eso es fácil. Aquí dice que... Me dan pocos minutos. Ahí alcanzo, divinamente. ¡Ay! Me van a ver. Casi me ven. Bueno, por fin creo que llegamos. Vamos a avisarle a nuestros amigos aquí. ¿Y bien Fidelina, qué tal fue? Encendimos los fuegos artificiales y vimos. Buen trabajo, ahora esperemos noticias de Sayu. Ojalá verdad, Sayu. Ah, ya volver Ah, sí volvió Sé que el ejercicio es bueno para crecer Pero esto fue demasiado ejercicio Me siento mareada Todo me da vueltas No, todavía no puedo dormir Había algo importante que debía hacer primero Oh, sí, ya sé No sabía cómo encontrar el documento del que hablaban Así que traje un montón de cosas que parecían sospechosas Uy, ¿qué traería entonces esta china? Aquí tienen, yo me voy a dormir ¿Qué traería? ¿Qué traería? Señorita, ¿qué es todo esto? Este sobre cerrado debe ser un informe al trono que la Comisión Tenryou está preparando para la Shogun. Además, tenemos una correspondencia con los Fatui. Otra vez estos tipos, sí. Parece que la Suma Sacerdotisa Yai tenía razón. Ellos son quienes han estado causando problemas detrás de escena. Fidelina, con estas pruebas debería ser suficiente. Llévaselas a, suma, a la Suma Sacerdotisa Yae. Confirme que ella tendrá un plan para nuestro siguiente paso. Intentaré reunir gente para acabar con el resto de los Fatui que hay en Inazuma. Uy, esto se va a poner pesado. Aún así, ten cuidado cuando te enfrentes a la Shogun. Todavía me dan escalofrío solo de pensar que ella es enfundando su espada, tendremos que confiar en la Suma Sacerdotisa Yae. Ella es más cercana a la Shogun, así que tal vez sepa qué hacer. Si Paimon no recuerda mal, deberíamos encontrarnos con Yae Miko muy pronto. Guardemos nuestras cosas y preparémonos para partir hacia el gran santuario Narukami. Bueno, llegamos al santuario. Y aquí llegó Kuyo Sara, Suma sacerdotisa ya. He venido tal como lo prometió. o sea que ya pasaron tres días, wow. Puedo estar segura de que nadie me ha seguido ni nadie sabrá de este viaje. Sabía que cumplirías tu promesa. Estoy segura de que apenas pudiste dejar de pensar en ello estos últimos días. ¿Lograste conciliar el sueño? ¿Yo? Se equivoca. Nunca dudaría de los líderes de mi clan. Así que, ¿dónde están sus pruebas? Pues aquí las tiene, vieja pendeja. Ah, qué bien. Hoy todos están cumpliendo sus promesas. No creerías lo que tuvimos que hacer para conseguir todo esto. Dáselas a Sara. Puede examinarlas por sí misma. ¿Qué es esto? Y ahí está viendo como un texto que dice, el relápago brillante se extiende por Inazuma, mostrando el camino eterno de su excelencia, la Chogun, hasta los mares lejanos y difundiendo su nombre por la tierra. Su devoto servidor, cuyo Takayuki, de la comisión Tenryou, extiende la presente misiva. El decreto de captura de visiones procede sin obstáculos. Oh, su excelencia, todos los engaños se desvanecen ante su misericordia y poder. Aquellos que han huido vuelven sobre sus pasos y todo su pueblo acoge las inspecciones, incluso en sus corazones. Pura mentira. Toda Inazuma está en paz gracias a su poder divino, su excelencia. Imagínense. ¿Qué es esto? Veo que este documento lleva el sello oficial sello del, sello del jefe del, jefe, del el clan Kujou Kujo, Kujo. y no parece una Pero falsificación. No entiendo, no hay ni una sola palabra sobre la resistencia, sangonomilla o la situación en el frente. ¿Qué hay de los soldados que dieron su vida o de las penurias soportadas por el pueblo? ¿Acaso no merecen una mención? Un desprecio absoluto por la vida humana. ¿Por qué querrían ocultarlo? Por el bien del decreto de captura visiones, por supuesto. ¿No crees que la Shogun podría reconsiderar su política si todo lo que acabas de mencionar apareciera en ese informe? ¿Así que la comisión Terry está engañando deliberadamente a la Shogun. Sí. Ahora, ¿quién más crees que podría estar beneficiándose del decreto de captura de visiones? También tengo una carta confidencial aquí, la de los Fatui, que son los que se benefician. Esa es una carta de la Comisión Ter con a los Fatui. El jefe del Clan Kujou también le ocultó esto a la Shogun. Y bien, las cosas que querías ver, pero que también deseabas no ver, están ante ti. No estarás planeando hacer la vista gorda, ¿o sí? Así que todo lo que me aferré... Es todo It's como pudieron Esta traición es, es, es imperdonable Takayuki, Takayuki, me debes una explicación Uy, se largó, pero hacer. Venga, que nos queríamos volver aliados suyos Cuyo Usara se ve bastante enojada Parece que la rebelión pero, pero, en Tenryou Ya está en marcha El ejército de la Shogun se quedó siendo un líder por ahora la, Si la seguimos Podríamos encontrarnos con la Shogun Rider Sí, es verdad Sí, alcancémosla. Espera, viajera, hay algo más de lo que tenemos que hablar ¿Eh? La primera vez que entraste en el plano de la utimia fue frente a la estatua de la diosa omnipresente, ¿cierto? Yes, very well. Debes encontrar la manera de recrear las circunstan re circunstancias de ese día. Si consigues que la Shogun Raiden te abra su corazón una vez más ante la estatua de la diosa omnipresente, tendrás una oportunidad que necesitas, o sea, de luchar por segunda vez con la Shogun, ¿no? Llévate esto como regalo de despedida. ¿Qué es? Los Omamori del Gran Santuario Narukami son muy poderosos, guarde uno para ti, lo atesoraré Cuando estés en peligro, sácalo y mira lo que pasa Quizá tus oraciones sean escuchadas y todos tus problemas desaparezcan en un no abrir y cerrar de ojos O, si alguna vez piensas en mí durante tu viaje, sácalo, ¿de acuerdo? ¿Quién sabe? Tal vez acabe apareciendo delante de ti Basta ya, señorita Kitsune, este no es el momento ni el lugar para burlarse de la viajera Jeje, lo siento. Bueno, entonces es hora de que enfrentes a mi amiga irremediablemente ingenua. Cuento con mí, contigo. Ay, esto es tan duro, amigos. Tan duro. Pues bueno, amigos. se Siento que se acerca eh, una segunda batalla con la Shogun. Pero, pero, eso será en el próximo capítulo. Si es que ocurre, ¿no? Así que nos vemos en la próxima. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos. Bye, bye.